Tres métodos antiguos para saber si estás embarazada. ¿Adiós a las pruebas de embarazo? ¿Son efectivos? La tecnología ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, y en el ámbito de la salud no es la excepción. Las pruebas de embarazo han evolucionado desde las pruebas de orina caseras hasta las pruebas de sangre más precisas y efectivas. Sin embargo, muchas mujeres todavía buscan alternativas más naturales y económicas para saber si están embarazadas. A lo largo de la historia, las mujeres han utilizado métodos antiguos y efectivos para detectar su embarazo. Estos métodos son los siguientes. Número 1. Síntomas físicos. Los síntomas físicos durante los primeros días de un embarazo pueden variar de mujer a mujer e incluso de un embarazo a otro. Sin embargo, algunos de los síntomas más comunes incluyen. Retraso menstrual. El retraso de la regla es uno de los primeros signos de un embarazo. Náuseas y vómitos. Las náuseas y los vómitos son comunes durante los primeros días de un embarazo y pueden ser una respuesta hormonal al embarazo. Fatiga. La fatiga es un síntoma común durante los primeros días de un embarazo, especialmente en los primeros meses. Dolor de pechos. Los pechos pueden sentirse hinchados y doloridos durante los primeros días de un embarazo, ya que los niveles hormonales aumentan. Cambios en el apetito. Puede haber cambios en el apetito o en los gustos alimenticios durante los primeros días de un embarazo. Cambios de humor. Los cambios de humor son comunes durante los primeros días de un embarazo, especialmente durante los primeros meses. Es importante tener en cuenta que estos síntomas pueden ser causados por muchas otras condiciones, como el estrés o una enfermedad, por lo que la única manera de confirmar un embarazo es haciendo finalmente una prueba de embarazo o visitando a un proveedor de atención médica para realizar un examen. Número 2. La temperatura basal. La temperatura basal es la temperatura corporal de una mujer en reposo, medida por la mañana antes de levantarse de la cama. Durante la ovulación, la temperatura basal aumenta debido a la liberación de progesterona. Si la temperatura basal permanece elevada durante varios días, es un indicio de un probable embarazo. Muchas mujeres pueden experimentar un aumento de la temperatura basal después de la ovulación sin estar embarazadas. Es importante tener en cuenta que la temperatura basal puede ser influenciada por muchos factores, incluyendo el sueño, el estrés o alguna enfermedad. Número 3. La inspección cervical. La inspección cervical consiste en verificar la posición y la consistencia del cuello uterino. Durante el embarazo, el cuello uterino se suaviza y se abre, lo que puede ser un indicio de un embarazo. Sin embargo, esta prueba es más precisa cuando se realiza a través de una consulta con un médico. ¿Cómo se realiza una inspección cervical con el fin de determinar un embarazo? Una inspección cervical es un examen ginecológico que se realiza para determinar si hay signos de embarazo. Aquí está un resumen de cómo se realiza una inspección cervical. Preparación. Antes de la inspección, se recomienda hacer una ducha vaginal y evitar tener relaciones sexuales o usar tampones al menos 24 horas antes del examen. Posición. La paciente se acuesta en una camilla ginecológica con las rodillas dobladas y los pies en los soportes. Examen vaginal. El proveedor de atención médica inserta un espéculo vaginal para mantener abierta la vagina y tener una mejor visión del cuello uterino. Inspección cervical. Con una herramienta llamada espejo cervical, el proveedor de atención médica mira el cuello uterino para ver si está dilatado o si hay algún signo de embarazo. Toma de muestras. Si es necesario, el proveedor de atención médica puede tomar una muestra de tejido cervical para analizar en un laboratorio. Finalización, una vez finalizado el examen, el espéculo se retira y se recomienda descansar en la camilla durante unos minutos antes de levantarse. Es importante tener en cuenta que una inspección cervical no es una prueba de embarazo definitiva, pero puede ser un indicador útil para determinar si hay signos de embarazo. Estos métodos antiguos son efectivos y pueden ser una alternativa económica y natural a las pruebas de embarazo modernas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos métodos no son tan precisos como las pruebas de sangre y pueden dar resultados falsos negativos o falsos positivos. Por lo tanto, es importante confirmar cualquier resultado positivo con una prueba de sangre o una consulta con un médico. Además, es importante tener en cuenta que cualquier método antiguo o moderno no puede predecir con certeza si una mujer está embarazada. La única forma de estar seguro de un embarazo es mediante una prueba de sangre o una consulta con un médico. Debo mencionar que, aunque las pruebas de embarazo modernas son más precisas y efectivas, los métodos antiguos siguen siendo una opción popular y efectiva para muchas mujeres. Es importante elegir el método que mejor se adapte a tus necesidades y preferencias, y siempre consultar a un médico antes de tomar decisiones importantes.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 Te esperamos en el siguiente video. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal, you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to